Esto crece un poco más, lo retiran, lo cortan por el centro y van sacando la pulpa. Y ya queda como una vasija, un recipiente, que le llaman pate o poto. En la costa lo sacan de la calabaza. del pote. Eh, bueno, sirve para guardar algunos productos, para tomar la chicha de yuco o mazate. A ver, el se llama wingo o tutumo. ¿Vale? Y el, el otro fruto, este árbol grande que vemos, se llama caimito que tiene una goma en, en la cáscara, Esto ¿no? es Y más al costado en la falta. Son todavía. árboles frutales, el resto lo poco. Bien, ahora hablemos de la Laguna Azul. Ya se habló de su historia. hablemos vemos qué tan extenso es esto, tiene 350 hectáreas aproximado, 5 kilómetros de longitud, 2 de ancho y profundidad máxima, tiene 40 metros. Ingreso y salida. Se alimenta de cinco quebradas o pequeños ríos que están por la altura del distrito de Sauce por donde llegamos. Ese es Sauce, todo el distrito. Por ahí están las quebradas, cinco activas y cuando llueve, meses de enero, febrero, marzo pueden activar dos o tres más. Y una sola salida, tal como lo vemos en ¿Ven? Es un río prácticamente que sale. Se llama quebrar el caño sigue, por acá a un kilómetro llega la mina de sal, continúa para una quebrada llamada y finalmente algo allá, Entonces, es extenso, ingreso y salida, es un lago, verdad, si fuera estancado, sería una laguna, esa malla, o el cerco que pueden ver, la han instalado los pobladores con el fin de que no salgan los peces grandes, aquí hay bastante, hablamos de tilapia, bueno lo más grande es el paiche y la gamitana paiche 2 metros y medio, 250 kilos puede pesar el monstruo la amazonía la gamitana pesa hasta 25 kilos grande, cuando es pequeña es media redonda como la tiraña pero no es tiraña tenemos el tucunaré, pez amazónico el prehistórico, la carachama, si ¿sí lo conocen que bastante paco shirui, buhutki, y bagre también hay algunos aparte de peces también tenemos cangrejos hay churros o caracoles, conchas, taricaya y boas quizás pueden haber en zona más alejada donde ingresa la gente. Pequeña nomás, no atacan también, no se preocupen. No hay pirañas, lagartos, anguilas, paneros o anacondas. Ustedes se bañan a confianza en el lugar indicado. Así mucha vida acuática. Agua dulce. bien? Ingreso y salida. Luego vamos a conocer otros puntos importantes como es un, el volcán. Recuerden, no sé si algunos tocaron el agua y no es fría, se mantiene temperada, 24 a 26 grados. Eso lo hablaremos ya después de recorrido eh, Sí les aclaro un poco, contiene bastante minerales, azufre, calcio, hierro, magnesio, que son beneficiosos para la piel humana. lo recomiendo, ingrese, bañase sin ningún problema, ¿sí? más no vaya a tomar. Y si toma uno dos tragos, más no, ¿sí? más ahorita que... Temporada de frío hay bastante azúcar. Es un líquido pesado porque es agua dulce con los minerales. Si yo les digo hasta aquí van a nadar, no pasen. Hay que tener en cuenta eso. No es como nadar en la piscina, en el río o en el mar. Es un lago. Agua dulce, minerales, líquido pesado. ¿Está bien? Hasta ahí. Si tiene alguna pregunta, nada. Ok, ahora sí llega el momento de disfrutar. Vamos a disfrutar.